El enemigo ha capturado al Capitán Case y lo tiene preso en uno de sus cruceros, el Verdad y Reconciliación. La nave mantiene actualmente su posición a unos 300 metros por encima del otro lado de esta meseta. ¿Y cómo entraremos en la nave si está en el aire? El cuerpo me ha dado un rifle. No alas. Hay un ascensor de gravedad que transporta tropas y suministros de la nave a la superficie. Así entraremos. Cuando entremos en la nave, podemos localizar la señal de rastreo de los implantes neurales del Capitán Case. ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡El cuerpo no nos paga por horas! Nos mantendremos en el terreno elevado de la derecha. Así podremos examinar la posición del pacto sin que nos detecten. ¡Atención! He detectado cañones fijos del pacto cerca del siguiente paso. Recomiendo que uses el rifle de precisión para eliminar a los artilleros mientras yo pido refuerzos a los marines. Preparaos para darnos apoyo, sargento. El jefe maestro va a eliminar a distancia a todos los que pueda del pacto. No habráis fuego hasta que oigáis que el enemigo nos dispara. Así podremos conservar la ventaja de la sorpresa. Hola a todos, bienvenidos a mi guía de legendario para el novato. Para la tercera misión de Halo Combat bob Verdad y Reconciliación. Bien, iniciamos con el rifle de precisión. Te tienes que encargarle todos los enemigos antes de no moverte más allá. Recuerda, los helirrojos, dos disparos al cuerpo los eliminará, a los azules un disparo a la cabeza. No avances más allá de esta posición donde estoy yo, desde aquí los enemigos no notaron tu presencia y no van a contraatacar. Tu rifle de precisión empieza con 64 municiones en reserva más las 4 que tiene la cámara regularmente este rifle de precisión no tiene más de 24 municiones en reserva. En esta misión te lo dan sobrecargado. Así que úsalo con mucha libertad. A través de toda esta misión hay mucha munición de repuesto para tu rifle de precisión. Vamos a usar el rifle de precisión toda la misión. Una vez que hayas terminado con el último enemigo de esa tonda, no te muevas y eliminas a este elite azul. Después caminas hacia adelante y te encargas de el grupo de grunts que viene si gustas puedes cambiar a una pistola de plasma o un rifle de plasma como el que te dé el lead ten mucho cuidado que ese grupo de grunts alguno no se te escape y se quiera tapar una de las torretas y te elimine a ti y a tus marines en cuanto refiere a tus marines son un poco útiles para darte fuego de cobertura pero en realidad no viven mucho, no te preocupes si no puedes salvarlos. Eh, el juego no espera que lo hagas, como te dije, podrían ser un poquito útiles para que desvíen un poco el fuego de los enemigos hacia ellos en vez de tenerlo todo concentrado hacia ti. Y bien, después de este grupo de Grunts, hay un grupo de unos dos o tres jackals, espéralos por aquí, no avances mucho más, lánzales una granada de fragmentación, como siempre, muy efectiva contra ellos. Después vas a avanzar despacio por la siguiente parte. Alto. El rastreador muestra movimiento detrás de la siguiente curva. Estaremos preparados para avanzar en cuanto nos llames, Cortana. Vas a matar a este jackal. E iniciará la música, no te muevas de aquí y vas a esperar a que baje un élite azul regularmente es azul, nunca me ha tocado que sea de otro color y lo vas a eliminar en cuanto puedas recuerda no estás conservando la munición del rifle de precisión, úsalo con libertad después de que lo elimines vas a cambiar tu pistola de plasma, vas a cargarla cambia tus granadas de plasma también y aquí está en el irrojo. Te das la granada después de quitarle los escudos y te regresas. Una vez hecho esto, puedes eliminar a los bans que quedan. Recuerda que puede que se suban a las torretas, como este, y hay una torreta del lado derecho que no te hará sorprendido. La ventaja de que estén sobre una torreta es de que un blanco que no se mueve y es mucho más fácil de eliminar. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Puede que tus Marines no vivan mucho aquí, ya ves que los Guns tienden a lanzar muchas granadas. Aquí tuve un poco de suerte. Ahí atrás, si vieron, hay un paquete de energía y granadas de fragmentación si lo necesitas. Ya que vences esta parte, prepárate porque va a haber otro Elite. ya sabes cómo encargarte de él. En esta misión no tenemos nuestra pistola M6D, así que vamos a tener que ingeniárnoslas con otros métodos. Pistola de plasma sobrecargada, más granada, funciona muy bien. Después viene un último grupo de grunts en esta parte de la misión puertas del pacto ahí delante. El camino que sube por la izquierda nos permitirá rodearlas. Aquí no hay nada. Nos quedaremos aquí mientras usted se pone en posición, jefe. Aquí vas a esperar a que salga un neguí rojo y lo eliminarás con dos disparos al cuerpo. Si es que no falles como yo. Una vez hecho eso, vas a irte derecho y va a haber dos jackals Encárgate de ellos como gustes a mí me gusta mucho matarlos con granadas de fermentación pero no siempre están disponibles una vez que los hayas eliminado te vas a venir por esta pequeña pendiente aquí me veo un crack pero en cuanto inicie la música regrésate y vete derecho, esto es para que los marines se vengan por aquí por donde vienes tú y no los eliminen los Grunts en sus torretas. Intenta eliminar aquel Elite que está al fondo. A mí se me escapó. Pero más importante aún es de tu lado izquierdo hay una torreta. Y si puedes prevenir que se suba el Grunt, mucho mejor. Ya desde aquí, ahora sí tienes una posición un poco más cómoda para eliminar el Elite. Y con tu rifle de precisión te puedes encargarle los Grunts sobre las torretas al fondo. Deberías de tener mucha munición, aquí todavía a mí me quedan 32 balas en reserva, si te das cuenta no estoy conservándolas, Inicias con 64 pero nunca puedes volver a agarrar más de 24 una vez que que se te agota la munición. Cuando escuchas a decir eso, quiere decir que debes venir para acá y buscar este camuflaje activo. Vas a esperar a ver la nave de transporte, prepara tus granadas de plasma, ahí viene la nave. Tomas el camuflaje y vamos a hacerlo como en la misión anterior, vamos a atapar a los elites con granadas de plasma. Ahora es mucho más fácil, ya que no te pueden ver. Una vez que el elida haya sido eliminado, ten mucho cuidado con cualquier otra granada que venga lance. Puedes encargar de todos los demás. Tu camuflaje activo dura 45 segundos. Aprovechalo al máximo. Como ven, soy muy malo apuntando, incluso con el régimen de precisión. Encárgate de todos los grunts, jackals que queden. Cuando consideres que ya están todos muertos, vas a venir por esta parte y te vas a esperar a obtener un punto de control. Ahí está. Y por aquí vienen más enemigos, incluidos dos elites. Utilices el terreno como cobertura. Y como es un paso muy estrecho, es muy fácil que les puedas pegar. ¿Te gusta? Ya no Estamos a justo debajo, de, debajo de la de nave. Ya que lo tienes. Muy bien. Somos los mejores. Si vamos a burlar esa cosa, necesitamos un plan. ¿El un ascensor de gravedad para trasladar tropas y suministros de la nave a la superficie. Tenemos que tenderles una emboscada en la zona de carga del gravi ascensor y usar el ascensor para entrar en la nave. Bien, como ven, me encargué de un par de enemigos ahí. Puedes hacerlo como lo hice y también, si gustas, acercarte un poco más y eliminarlos más frente a frente. Solo ten cuidado de los guns que van en torretas. Y los yakas que pueden ser un poquito latosos, ya que son muy muy defensivos. No te adelantes mucho, porque hay guns en torretas más adelante. Y te pueden disparar desde muy lejos. Aquí me subí una torreta por accidente, pero me encargué de ese grunt al fondo cuidado con las granadas que te puedan lanzar y después de esta oleada viene una de las partes más difíciles de esta misión son 8 oleadas de elites grunts y jackals trata de lanzar una granada al grave ascensor pero tu prioridad siempre va a ser el elite por suerte, casi siempre es un herido azul, aunque hay veces que te toca uno rojo. Aquí que siempre de tener granadas a la mano. Casi siempre la siguiente oleada viene cuando queda un enemigo del anterior, nada más para que estés un poco alerta. Ten mucho cuidado en no quedarte sin batería o sin munición. Casi siempre, después de la primera, segunda o tercera oleada, viene una nave con refuerzos. Y si perdiste a todos tus marines, puede que te manden más. Aquí intenta ataparlos con tus granadas de plasma. No tuve mucha suerte. Los jackals, básicamente, no salieron afectados. Pero nada que una gran fragmentación no pueda resolver. De nuevo. En calor del Elite. Me sale muy bien soleada. Tuve mucha, mucha suerte. A ti también te puede pasar. No es algo que sea raro de ver. Y muy pronto vas a ver que me voy a ver muy, muy abrumado. Si eso te pasa te recomiendo mucho que te vayas a la entrada de esta sección del nivel hay un gran ya se me subió una torreta y me va a complicar mucho las cosas como ven aquí estoy teniendo un poco de problema y es cuando decido hacer una retirada ¿Objectles? se pueden poner muy latocitos porque son muy defensivos. Esos escudos son muy, muy resistentes. Ahí viene otra oleada. Y ya no pude matar al Elite. La mejor manera de resolver esto es... matando al Elite tan rápido... Que los demás Grunts entran en pánico. Aquí lo que hago es... Vengo hasta la entrada. Aquí hay rocas y un paso estrecho. Los enemigos no te van a seguir hasta acá. Aquí estás seguro. Y puedes enfrentarlos desde esta cobertura. Sé paciente. Si recuerdas, hay enemigos muertos en la sección anterior. Si te quedas sin batería para tu pistola de plasma o rifle de plasma, lo que traigas, ahí debe de haber. No te aseguro que haya granadas, seguramente son las primeras cosas que desaparecen. Pero como ves, aquí estoy teniendo algo de problema, pero con algo de perseverancia... Lo logré. Y recuerda que si sí, yo puedo hacerlo... Que no soy muy bueno... Tú puedes hacerlo. Trata de interceptar la siguiente oleada... porque creo que aquí se me adelantaron. No dejes que los guantes suban las torretas. Ahí viene otro elite. Lo bueno de los elites que bajan del grave ascensor es que en su mayoría son azules. Esta vez me sentí abrumado y me retraje hasta la entrada se paciente espera que tus escudos se recarguen los enemigos no te van a perseguir eliminas todas las oleadas vas a obtener un punto de control y va a iniciar la música eso indica que vendrán dos Hunters los Hunters dan la ilusión de ser enemigos difíciles pero en realidad son los más fáciles del juego solamente se mueren de un disparo, ni siquiera en la cabeza tiene que ser en la espalda o en la panza como viste el primero lo eliminé sin mucho problema con el rifle precisión y al segundo le haré lo mismo. Hemos asegurado la zona, vamos a hacernos con el gravi Marines, preparaos para el abordaje. Cortana ECO 419, hemos llegado al ascensor de gravedad y estamos a la espera de refuerzos. Recibido a Cortana. Aguantad compañeros, martillo corto Cuando estemos dentro de la nave Puedo localizar la interfaz neural del mando del capitán Probablemente estará en el calabozo de la nave O cerca de él, lo que reduce el área de búsqueda Eco 419 aproximándose Despejad la zona Bien, a continuación es la Sección más difícil del juego probablemente Asegúrate de recoger munición para tu rifle de precisión llénate, debe de haber suficiente todas las granadas de fragmentación que puedas reunir todas las granadas de plasma que puedas reunir y agarra la mejor pistola de plasma que tengas después de que tus Marines estén en el grafisensor acompáñalos del pacto crees que no hay nadie en casa de una puerta al azar vendrá una elite invisible con espada pero no tiene escudos así que encárgate de lo más rápido posible de las demás puertas vendrán oleadas de Grunts y jackals y al azar vendrá un elite dorado no es garantizado que venga en cada puerta un elite dorado eso depende mucho de tu suerte en esta partida yo tuve muy mala suerte, casi cada puerta me salió con el dorado. Pude lograrlo sin morir, porque a lo mejor ya tengo un poquito más de práctica, pero quise utilizar esta corrida para que te das cuenta que es posible. Utiliza tu radar para saber cuál es la siguiente puerta que se va a abrir. Y Ten mucho cuidado en las granadas de los Grunts. Tus granadas de fragmentación son excelentes contra grupos de jackals. No las desperdicies en otra cosa. Si un marine muere, te dejará una o dos granadas de fragmentación. Aquí llegó otro lit dorado. Encárgate de él con disparo sobrecargado y remátalo con tu rifle de precisión. Si no eres muy bueno apuntando con el rifle de precisión como yo... Puedes lanzarle una granada de plasma. Solamente intenta no fallar. Si estás muy desesperado. Puedes seguir disparando tu pistola de plasma. Y se morirá. Ahí viene otro. Vaya que tuve muy mala suerte. A tu ventaja puede funcionar esto. De que si pierden su escudo. Van a querer irse a esconder. Y te van a dejar en paz por unos segundos siempre que puedas cambie tu pistola de plaza por una mejor otro líder dorado no sé qué tenía en cuenta de mí el juego esta vez pero como te das cuenta es muy posible lograrlo no te preocupes si tus marines no sobreviven probablemente no lo hagan son útiles si, lo, si, son, si sobreviven pero no son indispensables No dejes a Grunts vivos en las puertas. Te pueden sorprender con granadas. O si los ignoras por mucho tiempo. Puede que te maten con Nitler. Este líder dorado se me escondió. Y tuve suerte que esa granada que era para el Jackal lo matara. Sorprendentemente no mató al Jackal. Este Elite no sé cómo lo perdí de vista. Y en un golpe de suerte lo pude matar en el aire. Aquí solamente me quedan estos dos jackals. No los menosprecies, ya no tengo granadas de fragmentación. O al menos no estaba consciente que tenía. Toma cobertura. Aquí es muy fácil querer salir y atacar. Pero decidí mejor esperar a que mis escudos se regeneraran. Cuando obtengas un punto de control, quiere decir que viene un nuevo par de Hunters. Vienen por esta puerta. Y aquí te voy a demostrar la otra técnica para eliminarlos. Te acercas hacia ellos y van a querer embestirte con su escudo. Te haces hacia atrás y les disparas en la panza. Cuando te acercas hacia ellos trata de esquivar sus disparos. Vete de lado a lado, te acercas, esquivas y disparas. Si te quedaron marines vivos, vienes a esta puerta donde salieron los Hunters y los dejas al fondo. Podríamos usar los pasillos laterales para buscar un Tómate un momento para recuperarte. Encuentra la mejor pistola de plasma que puedas, y hay un paquete de energía también. Toma el mayor número de granadas que puedas, y después vas a tomar el camuflaje activo. Vas a ir la ruta que te indico. Tomas el camuflaje y cuenta regresiva. 45 segundos. Vas a irte por aquí. Te vas a encontrar con un par de Grunts. Ignóralos. Trata de no tocarlos. Espérate un poquito aquí. Va a venir este lead. Se va a dar la vuelta. asesínalo por la espalda. Luego giras a la izquierda. Y aquí hay otro lead. Ese no se va a mover. De una cuenta. asesínalo por la espalda. Si tienes oportunidad de asesinar algún Grunt hazlo, pero no es necesario ellos van a ir a ti después después sales por esta puerta vete lo más rápido que puedas y hay otros dos helicópteros este es el primero y acá al fondo está el segundo su posición puede cambiar un poquito pero deben de ser dos después ya te puedes encargar todos los demás deberían ser solamente esos dos jackals y los guns que dejaste atrás en cuanto escuchen los disparos Van a venir por ti. Parece que un Jackal quedó vivo No hay mucho problema A veces los enemigos Detrás de esta puerta Te van a escuchar Y vas a tener que enfrentarlos No siempre es el caso Pero a mí me sucedió aquí Una vez que ya esté limpio este piso superior y tengas tu punto de control, vamos a encargarnos de todos los enemigos que están abajo. Usas tu rifle de precisión, debería haber una elite, casi siempre es azul. Y elimina los jackals y grunts que queden. De nada cuenta te digo, va a haber mucha munición para tu rifle, úsalo con libertad. E intento llamar la atención de los enemigos dando unos disparos este ya me resulta ser muy escurridizo pero es muy muy útil que no dejes a ningún enemigo vivo te va a hacer la vida mucho más fácil si los eliminas desde ahorita Una vez que ya no haya más enemigos, te vienes por esta puerta y enfrentarás a los que, si es que no te sorprendieron hace ratito, eso enfrentarás a ellos. Ahorita pues ya los eliminé y además quedaba un runt. Pero va a haber un poco más de enemigos más hacia abajo. A este elite si gustas puedes pegar una granada de plasma si lo harás desprevenido. nunca supo cómo se murió y una vez que llegues a la parte de abajo vas a encontrar rifle de asalto, ganas de fragmentación y un paquete de energía te recomiendo que si no lo necesitas mucho no tomes el paquete de energía pero intercambia tu rifle de precisión por tu rifle de asalto este encuentro es muy similar al que tuvimos hace unos minutos llegarán oleadas de enemigos de cada puerta mucho más lento que la vez pasada. Y rara vez tendrán algún elite. Y si lo tienen, casi siempre va a ser un elite azul. Entonces utiliza tu rifle de asalto para encargarte de los guns que salgan. Si ves a jackals, lanza las granadas de fragmentación. atento a tu radar. Trata de anticiparlos. Hay un elite. Mucho más fácil. Matará a los enemigos En ese panel de control que viste Puedes abrirlo para que lleguen tus Marines Si es que sobrevivieron Y ellos te ayudarán Desviando el fuego de los enemigos De ti Todas estas puertas Son a la sal. Nunca sabes cuál es la Siguiente en abrirse Así que siempre atento a tu radar Ya sabes dónde está el paquete de energía Si lo llegarás a necesitar Yo me estoy esperando un poquito más Aquí otro lead, como ves, azul también. Aquí el juego ya es un poquito más benevolente, a comparación de la pelea pasada. Pero no lo subestimes. Cuidado con las granadas que te puedan levantar los gunts. Una granada podría ser tu perdición. Aquí vi que justificaba el tomar el paquete de energía porque ya no me queda una unidad. que tengas el punto de control, sabrás que has finalizado y recoge de nuevo tu rifle de precisión desaste del rifle de asalto como te mencioné hace un minuto este panel le da acceso a tus Marines como yo no tenía Marines vivos pues ni siquiera fui a él pero puedes abrirlo desde que pones pie en esta sala A este par de jackers los puedes matar con granadas, o con tu pistola de plasma, como gustes. No deben de ser ningún problema para ti. Y después de que mates al segundo, usa tu rifle de precisión para matar al el fondo. Los Guns se van a entrar en pánico, y puedes eliminarlos sin mucho problema. Eliminas a los Guns como gustes. Y después de ello te vas a preparar para otra parte bastante difícil de la misión. Vas a esperar que te den tu punto de control por aquí. Cambias a tu rifle de precisión. Y a mano izquierda vas a ver un enemigo. Puede ser un Run, un Jackal, un Elite. Elimínalo. Después apunta a la plataforma que se ve donde abandonó la nave. Bueno, ahí me salió otro Run y aproveché para eliminarlo. De hecho, ahí hay un tercero. En esa plataforma debe haber un Elite. A veces hay dos. Encárgate de ambos si es que tienes dos. Esto es al azar. Pero mala suerte que me tocó muy escurridizo, pero logré eliminarlo. Ahora en este hangar hay un conjunto de líneas invisibles que activan las puertas con enemigos. La primera línea está después de este pilar o columna. Ya que lo atraviesas, ahí viene la siguiente oleada. Cada oleada puede tener Grunts, Jackals y un Elite. Esa casi siempre tiene una lead, tuve suerte de que no me tocó, pero si lo ves, elimínalo primero con tu rifle. Si necesitas tomar cobertura, esta puerta sirve un poquito, los enemigos no te siguen hasta acá. Es un poquito difícil eliminarlos donde están todas esas cajas, porque ellos las utilizan muy bien y tú no los puedes ver, así que ten cuidado, no avances mucho más de donde debes no avanzar porque si no vas a activar el siguiente grupo. El siguiente grupo se activa después de este pilar. Y viene por la puerta donde llega hasta el hangar. Aquí me descuide un poco, pensé que el jackal se había muerto con la granada que tiré, pero no fue así. También activo un grupo en el segundo piso. A ese eliminado desde esta puerta. Especialmente a los jackals. Los grunts no van a... a... atacarte mucho desde allá arriba, que digamos... ...difícilmente serán expuestos. Ahorita verás es que yo trato de llamar su atención. Bueno, ese estaba ahí. Y aproveché. Pero debe haber uno o dos más. Y lo que intenté hacer fue... ...lanzar unos disparos de plasma. Pero no, se acercaron a la orilla no te preocupes si no los ves tarde o temprano van a salir aquí lo que voy a hacer es activar el siguiente grupo pasando ese segundo pilar que ya habíamos pasado aquí puedes encontrar granadas y munición para tu rifle como te dije usa tu rifle libremente hay mucha munición en este hangar pasas esta parte y Ahí está el siguiente grupo. Intenta interceptarlos con unas granadas. Como te dije, puede que haya un elite. Por eso empecé a cargar mi pistola de plasma, pero parece ser que no ha venido un elite. Aquí te puede tocar peor suerte. Y al fondo hay otro grupo. De nuevo, puede venir con un elite. No escatimes tu munición de rifle de precisión, hay mucha. Una vez que elimines ese grupo y te acerques a ver esta puerta, va a venir un grupo desde la puerta donde entraste. Vigila bien el piso superior cuando puedas. Por ejemplo, ahí salió un Runt. Este otro se me escureó, no lo pude matar. No te preocupes mucho, habrá más oportunidades. De nueva cuenta, hay mucha munición para tu rifle. Una vez que Cortana no diga eso, te regresas a la puerta por donde entraste, viene otro grupo. Y puede que te salga este lead de la segunda puerta. Ten mucho cuidado cuando regreses. Aquí como ven ya me estoy quedando con poca energía. Ahora sí es justificable tomar el paquete de energía que vimos tirado. Trate administrar bien tus recursos. Este grunt, un grupo de grunts, viene de la tercera puerta. No, no podrían venir con un elite. Cuando escuches la música es que ya vienen los Hunters, ya saben bien cómo eliminarlos. Te acercas, esperas a que te quieran investir con su escudo y cuando expongan su panza les disparas con tu rifle. ya está, la puerta está abierta que todo el mundo pase ya no puedo garantizar que no se bloqueará de nuevo cuando se cierre tomas energía, municiones debe de haber muchas si no de este lado también hay ese sobre escudo lo vamos a dejar para después. Y aquí vamos a eliminar un grunt al fondo con nuestro rifle. O con nuestra pistola de plasma, como tú gustes. Aquí decidí usar la pistola de plasma porque quería causar el ruido. Para que otros grunts y un elite salieran y pudiera yo eliminarlos con mi rifle desde aquí. Ahí está, fue mucho más fácil que enfrentarlo directamente. En este camino al segundo piso te vas a encontrar con dos edits invisibles. Si puedes llamar su atención y eliminarlos a distancia, mucho mejor, si no vas a tener que enfrentarlos en el segundo piso. Aquí yo trato de ubicar a uno. mucha atención con disparos ahí está pude eliminar a uno y el otro lamentablemente se me escurrió elimina aquí a los guns como gustes si puedes eliminar al segundo el líder invisible que mejor pero una vez que vaya al segundo piso, ya no se va a mover de ahí. Como ven, se me escurrió el invisible, pero bueno. Aquí te van a dar un punto de control. Te acercas con tu rifle a la puerta, la abres Y tratas de matar a todos a distancia No te preocupes por la munición Vamos a regresar por más Aquí tuve un poquito de suerte Que creo que le puede disparar a la cabeza Al líder invisible Aparentemente tú le tienes que dar Uno o dos disparos más una vez eliminados todos, toma granadas de plasma. Vas a avanzar hasta donde me ves que lo hago y te vas a voltear. De la misma puerta donde vienes va a venir una oleada y va a venir una segunda oleada hacia donde ibas. Esta oleada, tira de granadas. Aquí el elite... La verdad no entiendo cómo se murió. La granada no está tan cerca. Pero bueno. La siguiente oleada viene en la dirección que debes de progresar en el nivel. No intentes huir de la oleada anterior para enfrentar a esta. Te van a hacer un sándwich y no vas a sobrevivir. Nada que tú ya no hayas hecho aquí. Solamente un elite y algunos runs. igual y puedes tener suerte como yo en la oleada anterior y eliminarlos con una o dos granadas recuerdas ese sobre escudo que dejamos en el primer piso pues vamos a ir de vuelta por él y aprovecharemos para tomar también más munición para nuestro rifle de precisión puede que también nos encontremos algunas granadas de fragmentación siempre son muy útiles especialmente contra los jackals pero no son necesarias Una vez que tengamos el sobrescudo, voy a adelantarle un poquito para regresarnos al segundo piso donde estábamos. Aquí tenemos las granadas, munición de rifle. Y ahí vamos. Bien. Ahora podemos eliminar este pal de jackals y se me hizo raro que no salían los dos a la vez y me causaron un dolor de cabeza porque el otro estaba muy cerca del Elite que no alcancé a ver y como van a ver me quitan todo mi sobrescudo de hecho aquí me va muy mal no puedo matar al Elite al menos no inmediatamente y no antes de que me quite todo mi sobrescudo de vista y ahí se fue todo mi sobreescudo pero bueno, esto solamente demuestra que mala granada esto demuestra que si yo pude lograrlo, tú también puedes lograrlo Al final quedan un par de grunts y viene otra sección similar a la del piso anterior donde te van a atacar Dos grupos al mismo tiempo. Obtienes tu punto de control antes de esta puerta y primero apuntas al fondo y matas al elite. Después a los grunts. Están en pánico y no te darán ninguna batalla. El siguiente grupo se va a activar cuando veas que me regrese. Va a llegar por la puerta donde entraste. Vas a avanzar si quieres de espaldas como yo. Ahí, mero. Ahí viene el siguiente grupo. Son jackals. Si tienes una granada de fermentación, qué mejor. No los con granadas de plasma o con tu pistola de plasma y el siguiente grupo viene al fondo trata de ser un poquito ágil con el primer grupo para que no te hagan desprevenido después de este segundo grupo va a haber otra instancia de dos grupos queriéndote hacer un sándwich te vas a acercar a la puerta destino y lanzas granadas trata de eliminar a todos los enemigos viene un grupo detrás el grupo que viene detrás también trae una elite pero una vez que eliminas el primer grupo puedes meterte en esta puerta y tomar cobertura lo intenté hacer de la manera en que eliminaba primero al grupo que venía detrás de mí y luego al de enfrente, pero el grupo de enfrente es mucho más ágil y sí me hicieron un sándwich. No fue sino hasta varios intentos <coughs> que descubrí que era mejor eliminar al grupo de que está frente a ti, el de esta puerta. Y ya te prometo que fue la última instancia en esta misión que te quieren estar flanqueando y haciendo sándwich. En este lado izquierdo vas a encontrar munición para tu rifle de precisión, granas de fermentación y paquete de energía y soy muy cuidadoso y nada más quiero tomar una sola cajita de municiones de rifle, cada una trae 16 balas, quise dejar la otra caja para después, eso sí, quise tomar la granada. Una vez que tienes suministros, el siguiente cuarto lo vas a tomar de la siguiente manera los Grunts están dormidos, así que trata de ubicar a los Elites, debe de haber dos o tres Elites rojos y uno dorado en el centro yo originalmente mataba primero al Elite dorado pero es mucho más fácil si te deshacen los rojos primero, el dorado no es una gran amenaza tiene espada, no tiene alcance, tú puedes eliminarlo desde mucha distancia aquí me decís ya de los elis rojos y por poco me sale matar eli's dorado desde ahí pero bueno no hay mucho problema sin los elis rojos ya no tienes tanto juego de supresión una vez muertos todos los elites, puedes entrar y hay que cargarte de todos los grunts. A lo mejor puede que salga uno de los jackals, nada que no puedas lidiar con. Si ves que pierdes tus escudos, puedes regresarte a estos pasillos a recargarlos. Los enemigos no te van a seguir hasta acá. Una vez eliminados todos los enemigos de este cuarto Al fondo se ve una puerta Y viene un último grupo ¿Eh? Dios, no. ¡Oh! Esto parece el centro de mando de la nave la señal del transpondedor del capitán es fuerte. Debemos de estar cerca. Aquí me regreso por el paquete de energía que dejé. Y el resto de la munición del rifle de precisión. En estos pasillos nos vamos a encontrar solamente a Grants. Y jackets en su mayoría. No habrá elites que enfrentar, al menos hasta que lleguemos hasta las celdas del capitán. Entonces enfréntalos como gustes. Este grupo intenté matarlo con una sola granada y fui exitoso. Aunque parece que un gran se me escurrió. No te preocupes mucho, si ya no tienes nada de fermentación, vas a poder recoger unas cuantas más en una de las celdas. Como ves, aquí una granada de plasma sirvió para matar, bueno, al menos a uno de los jackals, no sé cómo el otro sobrevivió. En esta parte te vas a ir al lado izquierdo y aquí hay Debemos un cuarto de, de celdas estas parecen celdas de detención probablemente haya varias celdas de detención el capitán debe de estar en una de ellas tenemos que seguir buscándolo si activas ese panel se deshabilitarán los campos de energía y en una de esas celdas vas a encontrar un marín muerto que tiene granadas Impaquete de energía, lamentablemente no hay más munición para tu rifle. Luego vas a encontrar este camuflaje, lo vas a tomar y vas a seguir la ruta que te indico. No te detengas. No voy a hacer nada complejo, nada difícil, nada más tomas esta ruta. Giras aquí a la izquierda y vas a ver un par de jackals. Te vas a ir todo derecho Hasta donde está el segundo Lo llenas por la espalda Y el otro también De esa manera no te van a ver Entras al segundo cuarto de celdas Y hay dos elites invisibles Trata de ubicarlos Y asesinarlos por la espalda Y al elite dorado Aquí trate de pegarnos una granada Pero pues no me salió Y hay tres grunts Dormidos. Se me olvidó del tercero. Pero ahorita que note mi presencia lo voy a eliminar. Ahí está. Y después rescatas al capitán. Esto ha sido una temeridad. Los dos lo saben muy bien. Gracias. Marines, preparen y carguen sus armas, preparados para movernos. Muy sí, bien, señor. señor. Mientras el pacto nos tenía aquí encerrados, oía a los guardias hablar sobre ese mundo en forma de anillo. Lo llaman Halo. Un momento, señor. Accediendo a la red de combate del pacto. Según los datos de sus redes, el anillo tiene una gran importancia religiosa. Si no me equivoco... creen que Halo es una especie de arma, un arma de un poder inmenso e inimaginable. Entonces es cierto, el Pacto no paraba de decir que quien controle Halo, controlará el destino del universo. Ahora lo entiendo. He interceptado una serie de mensajes sobre un equipo del Pacto que está buscando una sala de control. Yo creía que buscaban el puente de un crucero que dejé inutilizado durante la batalla encima del anillo. Pero deben de estar buscando la sala de control de Halo. Mala noticia. Si Halo es un arma y el pacto se hace con su control, la usarán contra nosotros y aniquilarán a toda la raza humana. Jefe, Cortana, tengo una nueva misión para ustedes. Tenemos que llegar antes que el pacto a la sala de control de Halo. Marines, adelante. Sí, señor? Bien, señor. Jefe, usted va en cabeza. debemos volver al de la anterior, vas a papar tus granadas de fragmentación y vas a lanzar dos de ellas a esta puerta justo antes de que se abra vienen dos elites invisibles con algo de suerte los puedes eliminar al menos a uno y una vez hecho eso vas a girar a la derecha y encargarte de estos jackals una vez que llegues al fondo vas a girarte, dar la media vuelta y con tu rifle de precisión eliminas a los enemigos que están ahí atrás de preferencia si puedes eliminar el hit. a mí se me fue y me va a dar un poquito de problemas más adelante pero nada que no puedas manejar estas peleas en esos corredores pueden ser un poquito difíciles a veces si es que tus aliados se ponen muy felices lanzando granadas procura adelantárteles pero como ven aquí ellos fueron un poquito útiles me provieron de algo de fuego de cobertura ten mucho mucho cuidado cómo lanzas tus granadas que no le vayas a pegar a ninguno de tus aliados si mueren no hay problema el único que tiene que vivir es el capitán pero si muere el capitán te van a regresar de punto de control. Aquí me regresé al cuarto de celdas, el primero de ellos, para tomar este paquete de energía y una granada. Aquí solamente estoy revisando cuántos aliados tengo. Creo que ninguno ha muerto aún. Y vamos a regresar a la sala de control, donde encontramos al dorado con espada. Creo que es la primera vez que veo que uno de mis Marines lanza una granada muy útil. Regularmente se andan suicidando con ellas. Una vez aquí, tienes tu punto de control, cambias a tu rifle de precisión, te acercas a la puerta y vas a eliminar a los tres Elites Invisibles que tienen espada. Como siempre, los Elites Invisibles no tienen escudos. Trata de ubicar su posición por donde vean las espadas. Eso estuvo muy cerca. Esos fueron dos y debe haber un tercero. Ahí está. Como perdió su camuflaje... Ya pude eliminarlo con la pistola de plasma. Lo conseguimos. Te regresas hasta Catas. Cortana, 419. Tenemos al capitán y necesitamos evacuación ahora mismo. Negativo, Cortana. Me están atacando patrullas aéreas del pacto y tengo problemas para quitármelas de encima. Será mejor que os busquéis vuestro propio transporte. Lo siento. Recibido martillo, Cortana, corto. No tenemos apoyo aéreo, Capitán. Hay que aguantar aquí hasta que pueda venir. Genial. Ahora estamos aquí atrapados. ¡Estamos perdidos! Basta ya de lloriqueos, soldado. Recuerde que es un infante de marina. Cortana, si el jefe y tú podéis introduciros en una de las naves de transporte del pacto, yo puedo pilotar para salir de aquí. Sí, Capitán. Todavía queda una nave de transporte del pacto. Bien, ya casi terminamos, vas a acercarte a esta puerta y van a venir un par de grupos de grunts, uno al fondo, uno a tu izquierda. Trata de no avanzar mucho más de esta puerta, porque es muy fácil que te maten al capitán. Esa granada estuvo muy muy cerca, por suerte el capitán y Miss Marine se quedaron atrás. Pero es muy fácil, o muy frecuente más bien dicho, que avancen y se exploten con la granada. Obtendrás el último punto de control de la misión. Y el último grupo de enemigos que enfrentarás será un Elite y unos 3 o 4 Grunts. Y hasta los puedes tomar desprevenidos están detrás de esta puerta ahí está el nip muerto y los guns en pánico nada de lo cual no puedas encargarte activa este panel para finalizar la misión y muchas felicidades terminaste la misión más difícil de este juego de transporte está suelta. Todo el mundo arriba. ¡Vamos a bordo! Un momento que me conecte a los controles de la nave. Ah, no hace falta. Este pájaro lo saco yo solo. Capitán, cazadores. Agárrense. Muy bien, señor. Y ahora no las van a pagar.